Los ovnis siempre han sido súper misteriosos, pero ¿siempre están ahí observando? Los ovnis son objetos que pertenecen a otros mundos creados por otras civilizaciones que viajan por el espacio para vigilarnos, pero siempre están ahí en los juegos más importantes. Fijaros por ejemplo en GTA V, que ha sido... De lejos, el mejor gran tefauto que jamás ha habido. Bien, los ovnis son parte de la historia del juego desde hace mucho tiempo atrás, y gracias a estos misterios han creado una gran comunidad de gente que investiga los ovnis en los juegos online. En GTA V, por ejemplo, el Monte Chiliad desde bien pronto trajo un gran easter egg para. Todos aquellos jugadores interesados en los OVNIs. Esto viene de que en Estados Unidos son grandes fanáticos del mundo de los OVNIs, o más bien conocidos como UFOs. Y es por eso, en la mayoría de juegos tan importantes como Fortnite, siempre hay historias de los OVNIs que son importantes de verdad. Es por eso que ahora todo el mundo está interesado en los OVNIs. Absolutamente todo el mundo. Así que amigos... Este es el comienzo de la historia de los ovnis en Fortnite. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Estamos hoy de celebración porque Fortnite la está liando Nuevo vídeo increíble que vais a alucinaros, lo prometo Creo que este vídeo de verdad os va a encantar a todos Los aliens están de vuelta en Fortnite Cojan sus palomitas, pónganse cómodos, su bebida Porque lo que hoy os traigo amigos no es algo que hayáis visto en otro canal Es más, no sé si alguien más de la comunidad española lo ha hecho Así que creo que va a ser increíble Antes de nada debemos viajar al capítulo capítulo 1 de la temporada 1 de fortnite así que recuerden que empezaremos por ahí pero antes de todo familia si te gusta este contenido deja tu pequeño like si quieres apoyarme que eso de verdad me apoya muchísimo y lo agradezco muchísimo suscríbete al canal si no estás suscrito tienes que suscribirte para no perderte los siguientes vídeos y que youtube te notifique cada vez que subamos vídeo ya ves que los vídeos son súper chulos y en Fortnite somos el canal top en teoría. Así que amigos, sin más tiempo que perder Código Mister Neox en vuestra tienda de Fortnite Para apoyar al tito Neox Con este código tendrás suerte durante todo el año Así que yo de ti lo pondría ya Porque vaya año, colega ¡Uh! Y chicos, nos preparamos porque vais a flipar Vamos allá ya. Nos toca viajar ahora bien atrás Desde el comienzo de Fortnite Llegó su lanzamiento y empezó a ser un juego De boca en boca donde todos hablaban del juego A partir de la temporada 3 del capítulo 1 Es cuando el juego decide implementar La historia detrás de todo lo que sucede en el juego Ahora, a partir de la temporada 3 del capítulo 1 Todo coge mucha más relevancia Aparece un cometa misterioso Un meteorito en el cielo de repente Aquí todo el mundo comenzó a hacer sus teorías si el mundo será destruido, ¿Qué pasará con el meteorito? Pero creo que no era lo más importante en ese momento, muchos lograron darse cuenta. Y es que hay un maldito ovni justo al lado del meteorito, entonces ahí se crearon las primeras teorías de los ovnis de Fortnite, pero fue Fortnite posteriormente, la cuenta oficial, quien hizo oficial. Que los ovnis del juego sí existían. Aquí comenzó todo. Parecía que el cometa estaría impactando contra Tilted Towers. Muchos estaban creando sus teorías a partir de esos hechos. Y parece ser que los habitantes del lugar crearon unas pancartas. Para manifestarse por sus hogares y su ciudad. Una de esas pancartas hace referencia a... A los ovnis en el cielo. Así es como Fortnite ha confirmado que los ovnis sí están en el juego. Bueno, aquí ya llegó el final de la temporada. Ya el meteorito cayó en el juego, allí llegó con la cápsula del visitante por primera vez. Pero ¿y qué pasó con el ovni? Bien, Fortnite hizo otra vez su trabajo. Veamos el tráiler de la temporada 4 del capítulo 1. volverá a ser igual. Pues sí, es totalmente cierto, amigos. Así fue. El tráiler comienza con una película de OVNIs. Esto sigue confirmando que 100% forman parte de la historia de Fortnite. De hecho, era el plano principal antes de que el cometa empezara a romper la pantalla por donde estaba todo el mundo viendo la película. Pero aquí dejó ya de tener importancia el peso de los OVNIs en el juego otra vez. No había nuevos indicios ni tampoco nuevas pistas sobre que fueran importantes Llegó el visitante, llegó la siguiente temporada y todos pensábamos que los ovnis ya habían desaparecido del juego ¿No? No, no, no, no, no, no Vamos a ver esto Ese es el tráiler de la temporada 6 del capítulo 1, dos temporadas más tarde de lo que vimos anteriormente. Dos temporadas tardaron en volver a hacer algo por los ovnis en el, en el juego. En esta temporada llegaría el misterio del cubo Kevin, el misterio de su energía y de todo lo que rodeaba al cubo. Pero estaban sucediendo cosas raras y extrañas en los cielos de Fortnite. Cosas que no todos los jugadores vieron. De hecho, acabo de darme cuenta yo ahora mismo de que eso estaba pasando. Imaginaros. Miren esto, esto es real. Es un vídeo de esa temporada. ¿Qué son esas naves o esas estrellas que están haciendo eses por el cielo? Ahora, en el cielo no solo había un ovni. El cielo de la temporada 6 de Fortnite... Ahora estaba totalmente repleto de ovnis por todos los sitios, estaban observándonos, cada vez más de ellos. Aquí los jugadores realmente empezaron a dividirse, los que estaban centrados en los ovnis y los que estaban centrados en el cubo, lógicamente ganó el cubo, los ovnis al final tampoco hacían gran cosa, ahí estaban aunque poca gente lo supiese, pero nada nuevo. Así fue como Fortnite decidió sacar a los ovnis del juego para que nos centráramos en la historia del juego que Fortnite había escogido, pero no desaparecieron ni mucho menos. Ahora, directamente, avanzamos hasta el capítulo 2 del juego. Aquí nos dieron la bienvenida al nuevo capítulo, todo nuevo, todo totalmente reinventado, la isla completamente nueva. Y parece incluso que estamos en otro universo. Aquí aparecieron las piedras con marcas directamente, sin que nadie las pusiera. Ahí, anteriormente, llegaron las referencias de Fortnite con el mundo real. Fortnite ahora interactuaba con el mundo real desde una perspectiva que nunca antes tuvimos. Ahora Fortnite representó las piedras del mundo real. Que no tienen explicación de cómo se construyeron o cómo llegaron ahí. Siendo la civilización antigua la encargada de crearlas. Fortnite lo había representado perfectamente en su juego. Y ahora tenemos un nuevo misterio. Difícil de descifrar. Pensar que en el mundo real, por ejemplo, aparte de las piedras. Las pirámides son otro gran misterio. Hay mucha gente que cree que los aliens... Son los creadores de todo eso. Que los aliens son los que ayudaron a crear. O quien directamente. Creó todo eso. Una de estas piedras. Si la volteamos como vemos. Podemos ver que se trata de nuevo. De la base de una nave alienígena. Y parece entonces que Fortnite. Está de nuevo añadiendo. Los misterios de los aliens en el juego. Y aquí. Aquí amigos. Llega algo muy... Estas piedras, amigos, están colocadas de forma que representan el mapa actual de Fortnite. Si se fijan, la central pertenece a la flecha. Las montañas, el lago, los bosques, la bahía, el faro... Absolutamente todos están situados donde toca exactamente. Pero eso no es todo, amigos. Fortnite quiere que todos ahora, quizás... ¿Nos centremos en los ovnis de nuevo? Voy a enseñaros algo que hemos descubierto que nadie más sabe. Presten atención. Fíjense en la skin del siguiente club de Fortnite. Si nos fijamos en la foto de la presentación de la skin, detrás está lleno de grafitis. Bien, uno de ellos, casualmente, se trata de un ovni que parece estar absorbiendo a un humano corriendo. Los aliens vuelven al juego, amigos. Y creo que poco a poco todavía irán agarrando más y más peso Porque quizás la historia de Fortnite termina en este capítulo El capítulo 2, creo que podría ser el final de la historia de los 7, etc Entonces, ¿qué será de Fortnite para el capítulo 3? ¿Para el capítulo 4? ¿La historia de Fortnite cómo evolucionará? ¿Cómo cambiará? Desde mi punto de vista, la historia actual que tenemos de Paradigma, el visitante, el fundador... Todo eso terminará y Fortnite podría centrarse en los aliens perfectamente. ¿Qué opináis? Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os lo he dicho al principio, os lo he dicho al principio que este vídeo era lo Oh, Súper impresionante Me encantaría de corazón si os ha molado Que dejéis vuestro apoyo en el vídeo Un pequeñito like ayuda muchísimo Un comentario ayuda muchísimo Una suscripción ayuda muchísimo Y el código MrDeniaux ayuda muchísimo Mira si tienes formas de apoyar gratis al canal Así que chicos, muchísimas gracias a todos Por estar aquí un día más, espero que os haya gustado muchísimo Y seguirme en mis redes sociales Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks